Y créeme que, yo lo quise hacer, para nuestro bien, y ahora no estoy bien, ya con más de 100 me duele creer, que fue lo de ayer, no me quieres ver. Que ando, pensando, en cuanto esperé, sin mando, un contrato, firmado y lo siento mi amor si algún día mentí no fue casualidad sin querer perdí no te superé si te superé hago lo que puedo Me para dejarte que ir, hago si no puedo tenerte No, no lo tengo claro. Y si le digo a mi conciencia que tú te vas, que posiblemente ya no estarás. No puedo prever qué pasará, que sin tu querer todo cambiará. Que si me muero por ti, nunca me di cuenta de cuánto mentí. Estoy en mi cuarto pensando si complací de lo que algún día fue un final feliz. Serás mi único anhelo. Y si le digo a mi conciencia que tú te vas.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 Y si le digo a mi conciencia que tú te vas tú Que posiblemente ya no estarás No puedo prever qué pasará Que sin tu querer todo cambiará